Bienvenido a esta serie de tutoriales que estaremos diseñando y desarrollando un software de edición vectorial. En este primer episodio vamos a ver sobre la arquitectura y los modelos que vamos a utilizar para generar nuestras figuras y nuestros boards. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. El elemento más grande que, con, que tendremos, o dicho de otro modo, la estructura más grande que tendremos es el board el cual va a contener diferentes Layers. Estos Layers son los espacios donde meteremos nuestros elementos de manera que podamos editar cada Layer sin afectar a las otras. Cada elemento se refiere a cada tipo de figura que podamos imaginar. Por ejemplo un círculo, un cuadrado o un polígono. Si esto lo pasamos a un modelo ya de estructuras de programación vamos a encontrar que primeramente tenemos el board con un arreglo de layers y el layers con un arreglo de objetos cuya variable se llama Elements Esta variable Elements puede contener ya sea un rectángulo, un círculo o cualquier otro tipo de elemento que vayamos a agregar a futuro Como podemos ver el rectángulo y el círculo comparten las propiedades de width, height, x, y, style. La función hit test es importante porque es la que nos va a ayudar a determinar si el cursor está dentro de, del área de nuestro polígono o cualquier tipo de figura que tengamos. Finalmente tenemos el style, el style se va a relacionar o digamos cada tipo de figura va a crear un, su propio style el cual contiene el color de relleno, el color de la línea y el ancho de la línea. Para explicarte un, po eh, un poco lo que es el hit test, cuando yo doy clic con el cursor fuera el, del, de un círculo, el hit test es falso. Pero si yo doy clic dentro del círculo, el hit test es verdadero. Entonces, eso el hit test. Es, es la manera de determinar que si estamos dando clic en esa figura claro que esto va a variar de acuerdo al tipo de figura ya sé si es un polígono, es una línea, un cuadrado o lo, una estrella o lo que sea mm, la función va a ser distinta por eso es que lo estamos metiendo dentro de, de cada tipo de, de elemento pero bueno ya sin más palabras pues vamos a empezar a programar Bueno, como en todos los videos, primero voy a comenzar con el HTML y le voy a poner un fondo de acuerdo a la presentación. Ahora voy a crear el archivo JavaScript con el que vamos a. en donde vamos a generar todo el código. Y lo voy a incluir en el archivo HTML. aquí voy a comenzar creando una función que sea nada más accesible Quiero decir una función para que Todo lo que definamos va a quedar dentro de eso y no va a salir de ahí Y al final la función se va a llamar a sí misma O digamos no, se va, vamos a llamar la función como si fuera anónima Voy a abrir la imagen que tenemos como referencia para comenzar a crear los modelos. Me voy a crear el Word. Después el layer Seguido por el rectángulo Luego el círculo. Voy a copiar lo mismo de acá. Después el style. Ahora voy a extender el prototipo de cada uno de, las, de los modelos que ya cree para ponerle el draw. Para el caso del círculo y el rectángulo le voy a agregar la función también que son los la que ya hemos mencionado, la de hit test. y la inicialización de los rectángulos y el círculo también me hizo falta el estilo bueno aquí vamos a empezar a agregar cosas que no estaban contempladas como por ejemplo agregarle un, un canvas a cada uno de los layers y un contexto. El board también va a ser un elemento, pero este va a ser un div El prototipo de Board le vamos a agregar un, una función que se llama add layer. Ahora otra función también que sea el resize en la cual vamos a modificar el this element y también los todos los canvas que sean hijos. Ahora vamos a agregar el, un event listener para el on resize de la pantalla. Aunque antes de eso primero vamos a a crear la, el board principal, el único board que vamos a tener. y lo vamos a agregar directamente al body y ahora sí, en el resize le vamos a decirle que el board.resize y le vamos a dar el tamaño del inner width y el inner height Voy a crear nada más una un solo layer Y voy a volver otra vez al prototipo para generarle una nueva función al layer que se llame addElement Y ya, ya lo llamo de esta manera. Aquí voy a crear un, la figura más básica que es el cuadrado. No le voy a dar ningún parámetro para que se genere con los valores de foul que le creamos acá arriba. Este rectángulo. Y al board le voy a dar el Add Layer. Así. Al momento de cargar la página lo voy a poner para que force el, la ejecución del On Resize. Todas las funciones de Draw, como ya tienen el contexto de su, propio, de su propio objeto, lo que vamos a necesitar meterle a cada una de las funciones es el contexto. Voy a empezar por el, el rectángulo, que es el único que vamos a dibujar en este video. Y lo voy a rellenar con lo que vamos a necesitar. Esto debe ser suficiente para que ya dibuje el, el rectángulo pero aquí me hace falta otra cosa que viene siendo el llamar a la función pero primero debo generar la figura como modelo como instancia del modelo de rectángulo más bien lo que necesito ahora es eh, implementar el draw pero en el de la layer Como el si sí conoce su contexto, no es necesario proporcionarles un draw Entonces vamos a recorrer cada uno de los objetos y los vamos a dibujar Digo los elementos y para el caso del draw del board vamos a hacer lo mismo pero en lugar de recorrer los elementos vamos a recorrer los... los layers entonces en teoría ya debe estar esto listo para ser dibujado solo que tendríamos que tener el, la función de dibujado para dibujarlo cada vez vamos a ponerlo esto lo voy a lo voy a ignorar porque todavía no se van a implementar pero van a quedar como como puestos ahí para que no se, se haga para saber que hay que implementarlos Entonces sigue. Sigue que al momento de hacer un resize, dibuje todo. Bueno, cuando cargue también. Ahí está, ya estoy dibujando el cuadrado, voy a agregar otro nomás por una prueba, pero antes de eso voy a, a darle a la función de crear nuevos rectángulos, parámetros para poder crear rectángulos de manera más fácil. que sí está bien. Ok, ahí están tres recuadros ahora vamos a hacer el hit test de ese cuadro la función hit test que creamos aquí esta la voy a sacar de aquí para así implementarlo una vez para que el hit test sea correcto para el caso del rectángulo es la manera más fácil porque vamos a hacer cuatro validaciones nada más que la posición de x sea mayor a la posición de x del, del cuadro. Y que la posición de y sea mayor a la posición de y de, del cuadro. Pero, tam, pero también x debe ser menor a la posición de x más el ancho y lo mismo para y Entonces ya podríamos decir que es un hit test correcto. Entonces devolveríamos true. De lo contrario sería false. Ahora lo que sigue es crear event listeners para el, el board para que detecte los eventos del mouse. Ok, ahí ya está reaccionando el, el cursor del mouse. Y vamos a hacer algo muy sencillo que aquí vamos a, a llamar cada uno de los elementos del, de todos los layers. Bueno, aquí me hace falta también crear el hit test de un layer, el hit test de un y nada más, un hit test de un layer también. Para eso, pues simplemente voy a recorrer todos los, los elementos y le voy a, a ejecutar su función. Voy a llamar la función de gtest. Ok, si el hit test se da, se va, se va a devolver la función para que se salga directamente del for y se salga directamente a la función hit test del layer. Entonces vamos a agregar el hit test del board. El hit es del board, va a ser lo mismo, pero lo va a hacer con cada uno de los layers que contiene. Entonces es el momento de, de el mouse-up. Sí. Yo me voy a llamarlo para ver si me dice sí si sí o sí si no. aquí me equivoqué en los layers aquí tengo que ponerle index en el caso de layers también aquí lm index así ahí está eh, como te puedes dar cuenta, si yo doy clic afuera me dice que, que es falso porque no está dando clic de un cuadro, pero si lo veo adentro me dice que es verdadero. True. True. True. Y bueno, creo que en este video hasta aquí vamos a llegar y tal vez la próxima semana suba el siguiente. Espero que este video te haya servido de, para aprender algo nuevo y pues vamos a seguir en contacto con los otros videos